Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Iba a decir al revés, iba a empezar por amigas o por amigues. Pero bueno, eh, nada, muy buenos días para quienes están escuchando el estreno. Eh, buenas tardes, buenas noches, para quien lo escuche en otro momento. Bueno, eh, nada, llegamos a la tercera clase de Revolución Solar. Eh, esta es la clase, si no me equivoco, 53 o 54. 54, creo que es. <ríe> bueno, si no, no importa. De eh, este curso de astrología. Yo, tal cual te lo prometí siempre desde el primer video, eh, si vos seguís puntualmente todas las clases, en ese orden, ¿sí? antes de fin de año, vas a poder estar atendiendo clientes con astrología. ¿Por qué? Porque lo que queda es muy fácil. Eh, no es que sea facilísimo, es repetición de lo mismo. O sea, un planeta en... Eh, eh, en carta natal se interpreta igual que en revolución solar. Eh, lo que hay que tener es la práctica para esa combinación de ambas cartas. Acá yo nuevamente te vuelvo a, a poner como ejemplo mi eh, carta natal. Ah, hoy no me hace falta a ver cómo se está viendo. Si sí, se está viendo, bárbaro. Eh, Nuevamente, mi carta natal, que es la que está aquí adentro, y la revolución solar, que es la que está aquí afuera. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Por ejemplo, yo nací con Marte en Libra. Y este año, yo voy a transitar todo este año con Marte en Aries. Entonces, Marte en Libra significa lo mismo en carta natal que en revolución solar y Marte en Aries significa lo mismo en eh, carta natal que en revolución solar. Lo que hay que hacer las prácticas para hacer esa unión entre qué significa que, eh, que estén Opuestos en este caso, este año me toca transitar todo el año con un Marte en oposición a mi Marte natal Y así ir descubriendo esas cuestiones, pero después es todo lo mismo Y acá hago un, eh, una pequeña pausa para mostrarte otra cosa eh, entre los alumnos de alumnos, no me gusta llamarlos alumnos entre los maravillosos seguidores de YouTube eh, eh, y que siguieron las clases puntualmente todas las primeras 50 clases que en esas primeras 50 clases de esa list de esta lista de reproducción en donde estás escuchando este video que se llama Aprender Astrología Fácilmente, eh, yo seleccioné a algunos por sus cartas natales y entre todos escribimos este manual que se llama CAF Nivel uno, manual de astrología esta imagen que vos estás viendo acá hermosísima la hizo eh, la Nick park que es uno de los futuros astrólogos que están haciendo el curso pero que es un gran diseñador gráfico, me encantó la imagen esta imagen que vos ves acá el logo lo hizo también una futura astróloga eh, bueno, y eh, acá están todo el, el índice. ¿Quiénes fueron los que escribieron? Eh, el crédito de la tapa, la Nick Bepar, eh, el apoyo incondicional y arreglos para Bordes, Nixa González. Los escritores y las escritoras fueron Liana Lee, Lola Pérez, Jordi Miguel, Raiza Armas. Lourdes Ferrer, Mildred Peraza, Trirene Frías, Liliana Tiet, Sol Vázquez, Angélica Hernández, Marta Murillo, Marta Martínez Murillo, Liliana Ramírez, Jessica Minuti Olvera, y todo coordinado y, y de alguna manera dirigido por mí. Eh, acá me hacen unos agradecimientos que me hicieron llorar, gracias, gracias, gracias a ustedes, nos amo. Claro que sí. Y así empieza el, este manual que te va a servir mucho. ¿Qué tenés que hacer para conseguirlo? Yo te dije que eh, el aprendizaje de la astrología iba a ser completamente gratis para vos. Y así va a ser. Entonces, por el momento... La distribución del PDF de este manual es completamente gratis. Así que lo que tenés que hacer es escribirme. Eh, y pedírmelo. Y yo te lo mando en PDF. Eh, bueno. Acá... Te habla todo, todo, todo todo lo que está en los videos está acá por escrito. Todo lo que tenés en los 50 videos está acá por escrito. Pero hay algo que es fantástico, que es el trabajo de las palabras claves. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá y yo digo, bueno... Yo tengo, por nacimiento, Marte en Libra en casa 2. Entonces, vengo e interpreto eso. Digo, Libra es el equilibrio, la sociabilidad, la mediación. Esas son las palabras claves de Libra. Entonces, ahora vamos a ver eh, la casa 2. ¿Sí? la casa 2 dice que es tierra personal canaliza y consolida la energía hacia la seguridad personal asegura el capital incluyendo el cuerpo mismo tiempo productivo, economía del organismo bueno, todo eso es la casa 2 entonces yo ya tengo que tengo Marte de nacimiento Marte en Libra en casa 2 entonces libra yo ya sé que es un signo de aire que es eh, eh, que es eh, fijo eh, y perdón que es cardinal eh, y, y la casa 12 que es de tierra y fija sí entonces ahí, tengo que ver cómo se acomoda ese Marte entonces eh, casa 2 en mi casa 2 está en Libra también entonces busco casa 2 en Libra ¿sí? arte, justicia unión son las tres palabras clave de la casa 2 en Libra sí Bien, ya tengo que tiene que ver con, lo con el arte, con lo que quede bonito, con lo que quede estético, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con unir cosas, ¿sí? tener casa 2 en Libra por nacimiento. Y entonces ahora sí voy a buscar... Los planetas. Me dice que Marte es la impulsividad, la sexualidad, la agresividad. ¿Sí? Entonces, digo, en Libra, Marte, ¿en qué dignidad planetaria está? Y está en exilio de su domicilio original. Entonces... Está como más apaciguado. ¿Sí? Entonces ahora busco a Marte en Libra. ¿Cuáles son las tres palabras claves? Acá tengo Libra y acá tengo a Marte. Encan puede ser encantador, selectivo, formal... Puede ser obsesivo, evasivo y controlador como indicadores negativos. Entonces, yo tengo seguramente algo de encantador, algo de selectivo, algo de formal. ¿sí? También seguramente tengo algunas cuestiones con lo obsesivo, con lo evasivo con lo controlador ¿sí? todo eso por nacimiento pero yo este año tengo a Marte en oposición a mi Marte y este año este Marte está en domicilio está en Aries ¿Sí? Vieron que en las dignidades, cuando vimos esa tablita que les mostré muy rápidamente Ahí lo tienen en el manual, para el que lo quiera, ya les digo, me lo piden Entonces, este año estoy muy eh, marciano ¿Sí? Estoy más impulsivo de lo habitual porque este año están en tensión Ese Marte Más bien tranquilo Más bien eh, Encantador Con el Marte del año Que está muy guerrero ¿Sí? Pero además Este año, este Marte Me cae en Casa 1 ¿Sí? No en Casa 2 entonces yo tengo que ver qué significa tener Marte en Casa 1 este año. Vuelvo para aquí. Perdón. Eh, sí, está muy bien. Vengo para aquí. ¿Qué significa Casa 1 en Aries? ¿Cuáles son las palabras de casa 1 en Aries? Iniciador, activo, impetuoso, ¿sí? Entonces, voy a estar así. Voy a estar con una gran energía para iniciar cosas, para moverme hacia, hacia algo nuevo, hacia hacer algo nuevo, ¿sí? Y entonces que Marte esté en eh, Aries me hace pionero, me da coraje, me hace más atrevido, ¿sí? La, Lo negativo del año, lo que puedo llegar a, a, a sentir o a tener son retrasos, ¿sí? Me puedo llegar a sentir acobardado con algunas situaciones, y algo cohibido en vez de atrevido. O sea, van a estar esas dos energías tensando. Bien. Yo ya les conté. Lo primero que vemos en eh, Revolución Solar es basándonos o parándonos en la carta natal. Siempre tomando como referencia la carta natal. El ascendente de la carta natal. Dentro de qué casa lo vemos. Eso ya lo vimos. En qué casa cae del año. Después, el sol. En qué casa del año cae. Eso ya lo vimos. Y... La luna, esas son las tres patas claves de la, eh, la revolución solar. Todo es importante, como les mostré recién con, los Mart con mi Marte y el Marte del año. Pero las, los tres fundamentos, los tres pilares, es eso, el ascendente natal en qué casa cae el sol en qué casa cae y la luna de la revolución solar en qué casa cae entonces con la luna tengo que hacer lo mismo que hice con Marte con el sol, ¿por qué no lo voy a hacer? porque el sol va a estar en el mismo lugar van a estar Siempre en conjunción, digamos, porque es la revolución solar, es eso. Es cuando el sol llega al mismo lugar que estaba cuando vos naciste. Hablando de signo, no de casa. Por eso en el sol lo único importante es en qué casa cae y del año y qué conjunciones hace, por supuesto, qué, qué, qué aspectos hace. Por supuesto que sí, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, la luna. La luna es muy importante porque yo sentimentalmente voy a estar dirigiéndome a eso. ¿A qué escenario? A un escenario profesional. A un escenario que tiene que ver con brillar. A un... Ahí es donde me voy a sentir... ...sentimentalmente más cómodo durante este año... ...pero eso también me tiene que dar mucha independencia... ...¿por qué? ...porque la luna me cae en acuario... ...entonces cuando yo vengo al manual... ...y busco eh, luna en acuario... ...sí... ...o sea, vengo a acuario y digo luna, dice que tener luna en acuario como positivo te hace tranquilo, fuerte y afectuoso, como negativo, eh, ansioso, inseguro y terco. Entonces, tengo que trabajar con esas cosas eh, negativas. Puedo estar durante el año bueno no... Eh, se terminó la interrupción. Me interrumpieron, como ustedes vieron, sonó el teléfono eh, y, y tuve que atender. Así que vuelvo al tema. Estábamos entonces con el tema de la luna y con lo que yo tengo que trabajar sentimentalmente este año. ¿En qué escenario? En un escenario que tiene que ver con lo profesional. Pues esta luna me cae en la casa 10 de la revolución solar. ¿Sí? Eh, y eso profesional, ¿con qué de mi vida, de toda mi vida, tiene que ver? Con el trabajo y con la salud. O sea, hay dos cosas que yo voy a tener que equilibrar y poner en orden dentro mío. Sobre todo respecto a lo que siento, ...con respecto a eso... ...una de las cosas... ...es... El, eh, ...el... trabajo... ...el trabajo en sí... ...no la profesión... ...sino el trabajo... ...y la otra cosa... ...mi salud... ...o sea, mi cuerpo... ...mi físico... ...y no es casualidad... ...que... ...además... ...esta luna... Haga un aspecto positivo con mi luna de nacimiento. Y con mi Neptuno de nacimiento. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver mientras lo vamos practicando. O sea, ya les di... Hasta acá... Un, una visión general de cómo se lee una revolución solar vamos a irlo practicando vamos a terminar de hacer esta revolución solar para que ustedes vayan viendo eh, cuáles son los puntos más importantes eh, lo que sí les recomiendo a los que no lo tengan que me lo pidan eh, el, ...el libro, el manual en PDF... ...porque les va a ser de mucha ayuda... ...por lo que les decía antes... ...Marte en Libra significa lo mismo... ...para la carta natal que si me hubiera caído... ...en la revolución solar... ...Marte en Casa 2 significa lo mismo si sí, está en carta natal que en revolución solar lo que lo hace distinto es los aspectos que forme ese Marte si son de tensión o si son de, eh, de apoyo ¿sí? de apertura o de cierre bueno, ay, espero que haya quedado bien la clase que me distraje aparte con el llamado telefónico eh, nada, gente como siempre agradecerles, agradecerles muchísimo que estén ahí siempre y eh, me resta decirles nada más que, que hasta el próximo miércoles en realidad hasta el sábado eh, el sábado vamos a seguir con las prácticas Creo que va a estar Nixa González conmigo, creo, no estoy seguro Pero eh, hacemos ese video en vivo eh, En el que interpretamos una carta a gusto de eh, el que la vaya a interpretar junto conmigo Elegida por la persona Y a su vez le voy mandando los diplomas eh, si sí veo que se lo merecen, nada, no, todos se lo merecen. Les mando un abrazo muy grande a todas, a todes, a todos. Y nos volvemos a encontrar como siempre a cada rato. Chao, hasta la próxima.